Horóscopo de Piscis para hoy, 18 de marzo de 2018. Sentirás ansia por progresar en tu trabajo debido a la orientación de este día. Desearás mayor aprecio y atención. En este momento debes ser paciente respecto a las cosas laborales. Los cambios se darán lentamente, pero debes ser paciente. Hoy es un buen día para brillar y mostrar tu competencia profesional.